Hace ya 11 años que regalo mis canciones y cada día me imagino algo para ofrecer mi música y mi imaginación para el viento y para cada ser que está en mi vida y llevo dentro. Dentro de mi corren unos sentimientos que no puedo evitar de repartir. Resulta que no tengo nada mío, que todo lo reparto desde aquí dentro. Nunca le di importancia al dinero, tengo lo necesario y nada más espero. Pero si alguna vez lo tuviera, sería para repartir.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 Hoy estoy haciendo esta nueva canción Que es para ti, que la escuchas y amas Para ti que tienes la paciencia de entender Que esto se puede hacer solo por amor Una canción para repartir besos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 canción